Chau amichis, de fis más. Da Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un circuito esparta para personas, alenatas, comité. Si tú me con este allenamento voy a decir que los ejercicios míos te van bene Lo importante es que tú seas constante, le meta motivación, en la testa y la bola de andar avanti. Para el giorno de hoy voy a hacer cuatro solamente. Cuatro ejercicios, yo te lo repito una vuelta, tú lo repitas a casa 2 3 4 vueltas las veces que tú voy. Vamos a iniciar con y y piegamente, y su lebracha. Vamos a fare 30 pegamento y vení, 30, 30, solamente 30. Dopo de 30, vamos a fare 50 squat, ta, abro, ta, 50. Y después de puesto 50, vamos a fare un ejercicio que elabora todo el cuerpo, el mountain climber. Especialmente puestos para el abdomen, va benísimo. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 100, 100, 100, 100. Nuestro cuarto ejercicio, el Barbie, vamos a hacer 20 Barbie, 20 Barbie. Podemos saltar eh, si no hay problema del ginocchio o aunque sin saltar, lo puedo hacer. Y el último, el quinto, la que se debe la chileya su la torta, vamos a hacer 2 minutos de plan. Vamos a resistir, vamos a resistir, nos concentramos, eh, estamos relajando. ¿Cuál es el objetivo de hoy? probar tu fuerza, tu fuerza, tu, tu, tu resistencia eh, y la testa, la, la, la, la capacidad de, de, de reagir a momentos difíciles, momentos donde se ejerce la tensión y que tú dices no puedo más, es donde tú debes continuar. Un saludo muy especial a Guido Bertolato, Mario Mayo, Francesco Chechere y a todas las personas que guardan puestos Canales de Físima, ok. Vamos a iniciar, no perdemos, no perdo tiempo. Cuá voy un poquito de brazos. Oye, por tanto, mi gilet, mi mi voy a hacer voy un poquito de fatiga. 20, un lunes, un lunes de 2021, estamos cuá carico carico con toda la, la fuerza, toda la energía. Vamos a hacer un poquito de movimiento Vamos a iniciar estos ejercicios El objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible Será poco, poco riposo Tú te lo facho una vuelta Tú lo fallas a casa dos, tres en un campo de básquet primo que arriben la gente a jugar básquet Que prioridad Ahora yo aprofito nuevamente Da Pablo Me llamo le, Me voy a concentrar, me concentro y me preparo para este eh, el circuito esparta. Ta, ta, ta. Yo previo de esto, ya he hecho un poquito de corta cual en el campo. Si este video reyunge al menos 200, 200 likes, hago uno más potente y le meto ejercicio de atlética. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con 30 piegamentos Vamos a hacerlo bien. Tra, tra, tra, ok, ok. Perfecto, perfecto. Eh, yo creo que ya son un poquito ya activo cuido mario francesco mira comando no volare, no volare, no volare vamos a reducir a hacer 30, si tú fai 20 va 20, si fai 10 lo que tú riesca ok, voy a probar si al menos 30 3, 2 1, via abro, abro esta misura a la espalda directo y se va 1 2 3 4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 En ah, 31 31 piegamenti 31 piegamenti esto lo vamos a hacer en el menor tiempo posible vamos a hacer en español la sentadilla o el squat, el squat vamos a abrir destra, sinistra ok prepárate 50, 3 2 1 día me siento 1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 9 30 ok, se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quantos caras? Mantén diez, 2 più. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siempre la vida nos quiere Cual cosa de en Como uh, ¿Cómo va? presente, se siente se la fatiga, ¿no? Ah, fuerza, resistencia ¿Qué vamos a hacer? Vamos no, a hacer eh, 100 mountain climber. 100, 100, 100 uh, uh. Sí va, sí va Así va. Lo facho guardando, así. Guardate el movimiento. Vamos a hacer el 100, el 100. Prepara. Un gocho de aria, un gocho de aria, un gocho de aria. Respira profundo. Son 80. 3, 2, 1. ¡Vía! ¡Vía, vía, vía, vía! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, otto, nove, 10, venti. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, otto, nove, 30, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, otto, 9 10 ah, 40 1 2 3 4 5 6 50 cambio de rato, cambio cambio a 350 1 2 3 4 10 Veinte, ah, uh. un buen riero. no mola más, no mola más, okay, me alzo, mi alzo, lo no so, la fatiga se siente. La fatiga se siente. Uh. Respira. Respira profundo. Respira. Respira. Vamos a fare. 20 barpes. 20 barpes. Y finisco con 2 minutos de plan. Pero para el plan petróleo el Ok, prepárate, 3, 2, 1, vía, ta, ta, 1, 2, 3, 3, 3, 3, Quattro. Cinque Cinque, cinque, cinque Sei Sei, sei, sei Sette Sette Otto No. Perfect. Perfect. 10. Montanante 10. Ciwa. 1. 3 4 5 свет Вот Mario, Francesco. No se mola più. Último 2 minutos. 2 minutos de plan y finalizamos nuestro circuito Spartak. fuerza, fuerza, resistencia. Si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete, lásame tu comento Pablo, tropo fuerte el ejercicio, tropo duro, che poca pausa, por pueblo se llama, espartaco, per personas, alenata, come, te, a eso, voy a meter el timer con 2 minutos de, de, de ejercicio, el plan, plan, plan, plan 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, meto el, meto el achugamano, cosí no me facho male me facho mal en la mano, ta ta ta ta ta, ta ta ta, dos minutos, dos minutos, perfecto, estamos en un campo de de, de básquet, prepárate, prepárate, 3, 2, 1, vía, Three, un átimo, un átimo que no, no siento la señal, no siento la señal, no siento la señal, No siento la señal. Debo sentir la señal. Debo sentir la señal. Four, one. Ok, prepárate, zero. prepárate. Prepárate. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1, 0. Andiamo. Dos minutos, 2 minutos dai dai dai, due minuti è poco, è poco, è poco Mario, Francesco Ah, ah, todo mal en esto, todo mal, Dai, dai, dai, dai. Ah, recupero, recupero. 15 segundos, ok. Ah, no ha estado fácil, no ha estado fácil, pero hemos rayunto nuestro. Objetivo. Ahí <risa> vamos a nuestro objetivo. Miles, miles, miles, miles. Gracias a todas las personas que han hecho este circuito. Esparta. Le digo la verdad. Yo en plan facho tres minutos. No lo sé. So. Hoy qué cosa, qué cosa. Hoy murato un poco, pero va a venir recuperato Al último he hecho 10 segundos de más. Mira, comando. Tú puesto circuito. Me lo repite. Una, due, tres voltes Mil, mil, mil gracias a todas las personas que guardan con este canal de cuore, Pablo.